Martínez, soy la secretaria de Salud y Bienestar Social del municipio de Alejandría. Eh, hoy le queremos comentar qué acciones de prevención y promoción estamos realizando en el municipio concerniente al COVID-19 o coronavirus como tal. Específicamente desde el municipio de Alejandría hemos estado desarrollando acciones a partir desde el 2 de febrero, antes que ingresase dicho virus, acá al departamento de Antioquia. Hemos hecho cuñas eh, radiales, hemos realizado charlas radiales y hemos enfatizado mucho en la higiene de la tos en la higiene de las manos como tal. Hemos atendido a diversa población del municipio, adultos mayores, eh, Policía Nacional, la Administración Municipal y en donde nos han invitado hemos ido a dar la educación en esos momentos que hemos estado realizando un inventario de todos los locales eh, eh, todos los locales, todo lo que tiene que ver con bares, tabernas, discotecas, cafeterías, panaderías y hoteles y restaurantes con el objetivo de brindar una educación muy punta concerniente a la higiene de manos con anterioridad nosotros habíamos ido también a la Mesa Local de Turismo para brindar información de cómo tenemos que estar pendientes de los turistas que vienen a nuestra región como Montaje. Ante cualquier duda nos pueden llamar, nos pueden informar y nos pueden notificar. Estaremos atentos a dar y a brindar la información y la educación correspondiente. Eh, bueno, mi nombre es Andrea García, yo soy estudiante de enfermería profesional eh, y en este momento, después de la explicación que Doña Evangelera nos dio, eh, les voy a enseñar una breve higienización de manos. Esto lo podemos realizar con antibacterial o con jabón normal que encontramos pues, en nuestras casas, ¿cierto? Entonces, eh, vaciamos un poquito en la mano, sea del antibacterial o del jabón. Y vamos a empezar, vamos a contar del 1 al 6 en cada procedimiento. Vamos a empezar palma con palma. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después palma con dorso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la otra mano también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después interdigitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después viene algo que se llama el candado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y después en los deditos, en los pulgares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último vamos a poner la yema de los dedos en la palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así finalizaría eh, la higienización de manos, esto lo debemos hacer mínimo cada hora para tener pues como una barrera que es la primera barrera para evitar el contagio. Igualmente si llegamos a presentar mayor de 38 a nivel asilar, debemos de tener en cuenta que estamos presentando fiebre, ¿cierto? Importante, muy importante no automedicarnos y no tomar antibióticos, porque a los virus no les sirven los antibióticos. Otra de las recomendaciones muy importantes es el aislamiento social. ¿Qué significa aislamiento social? Significa de que las personas deben permanecer como mínimo un tiempo determinado en su casa para evitar que se nos vaya a propagar dicha infección como tal. Eh, nosotros lo que les estamos pidiendo a los alejandrinos que si están en el exterior o en su defecto, que vienen de zonas por fuera de Alejandría, que específicamente se queden en sus casas como mínimo, cinco días para ir visualizando qué eh, síntomas van presentando entre ellos, si presenta respiratoria, si presenta tos, si presenta dolor de garganta o secreciones por la garganta como tal, eh, por favor inmediatamente nos consultan, todo ello para un seguimiento, porque para nosotros es muy importante de que se controle esto y no se vaya a propagar más la infección del coronavirus como tal, que ya es una pandemia a nivel mundial. Lo otro que es muy importante, los niños deben de permanecer en las casas, aprovechar ese tiempo libre de los niños para realizar con ellos diversas actividades. Importante, los adultos mayores. Realizarse la higiene de manos antes de estar en contacto con otros adultos mayores, después de que salen del baño, después de preparar los alimentos, antes de preparar los alimentos y después de consumirlos, y por ende, siempre que deben estar en contacto con animales. Importantísimo es recalcar que no solamente la educación es para nosotros, para nuestro autocuidado, sino también para la gran mayoría de nuestra familia genital. El cambio empieza por nosotros.